Breaking news del día, señores. Hoy tenemos informado de que nuestro amigo Tecachi, más bien conocido como Sids9, es primo hermano de nuestro pan amigo Carlos Montecu, el youtuber. Por otro lado, también tiene. Mierda, loco, me llené de líquido. Bueno, el líquido del bueno, líquido del kiwi. Diablo, loco. Shit, nega. También tenemos por otro lado de que nuestro amigo Bad Bunny fue uno de los actores más importantes que hubo en la película de Tarzán, ya que él era la jungla. Miren ahí, ahí tenemos todos los tipos de junglas que existen en este mundo. Él solo la tiene para él solo, porque no deja que la gente lo utilice. Hm, muy mal. Vamos allá. Pasa el chamaquito del condón. <risa> gente Yo soy el chamaquito del condón. Yes, Nigo, Yes, Nigo Production. Bueno, gente, aquí entonces tengo una cajita de condón. Protestor. Protestor. Protestor. Eh, vamos a hacer el condón. Challenge, man. Entonces aquí tenemos... Uh, tres condones ahí para, para... ¿Sabes? Para tú hacer las protecciones o ¿no? como Entonces vamos a ver. Vamos a cortar esto bien clan. Bien por ahí y le hacemos otro huequito por aquí. Vamos a hacer esto rápido, ya que el señor Fabio se ha llevado todo el tiempo del video. Así que vamos a meternos esto por la nariz, y una vena bien. Aguele, varón. Droga, Droga. Droga. Coño. ¡PENDEJO! Y entonces, esto yo tengo que abrirlo, ¿no es ¿No, verdad? Yo lo abro. ¡Ay Dios mío, papá! ¡Jesucristo! ¡Wuh! y me lo tengo que meter por la nariz vale ay ay mira vamos a hacer esta vaina de una vez Yo espero que me salga bien así que vamos allá con este con este ay papá ay ay oye esto fue un reto que a mí me pusieron del grupo mira el grupo mira mira bien el grupo para que tú veas ay ay coño Kevin Kevin. ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Oye, me muero! ¡Y está en el celular! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! Ay, Kevin. A few moments later Ey, Pipo, loco, oye Diablo, loco, oye, te pasaste, manito Te pasaste, loco, Jesucristo Loco, oye Oye Oye, te doy una, una, una, una lubricación Que te da esa vaina allá adentro, ya vale Yo te limpiecito ya Oye, yo tenía una gripe luego con los otros días Yo creo que ahí se me fue... Mira la gripe Todo el mundazo, la fiebre, todo lo que yo tenía se me fue por ahí Eso sí incómodo, compadre Guau wow. Bueno, mi gente, yo espero que les haya gustado Six and a half hours later. Que le den su like, lo compartan, esta loquera así como tan asquerosa Guau wow. Entonces, si yo puedo por ahí Y si yo... Ah, así Oye, voy a hacer un reto. Si este video pasa de 100 likes, si pasa de 100 likes, voy a meter el condón por aquí abajo. Por abajo. Para sacármelo por aquí. Si pasa de 100 likes, lo hago. Bueno, gente, espero que lo compartan. Que todo el mundo lo vea. Que le guste a la gente. Y que vea lo nuevo que se está dando por aquí. Y nunca olviden. Nunca olviden. Que yo tengo promoción, señores. Mira, los otros días estaba hablando sobre un fake que yo me estaba dando. Y vaina, mira, mira, mira, mira loco. Yo quería darme una rayeta ahí. Y me la metieron ahí atrás. Así que ya ustedes saben. ¡Nos vemos!